Qué fe quiere que te tenga Si cuando pido ayuda siempre me da la espalda Y hace como que no te das cuenta Nunca estaba cuando más me has hecho falta ¿Qué vas a pedirme tú ahora? Que de todo lo malo que he hecho me arrepienta ¿Pero de qué coño me vale eso ahora? Nunca vas a poder saldar la deuda ¿Cuánto más? cuanto más? Voy a perder para que me des una respuesta ¿Cuánto más? cuanto más? ¿Quieres seguir creyendo que todo esto no apesta? Cielo, cielo, quiero subir al cielo pero no me dejas Fuego, fuego, pondría la mano en el fuego pero siempre me la alejas siempre me alejas siempre me dejas pasando fiona y una con dolor de cabeza con nubes neuronales el cielo no se despeja estoy viendo una luz que refleja el camino el destino sé que ser es mi sino de quién iba a ser sino lo noto Destino, conozco ese sonido, está siempre conmigo, duerme siempre conmigo. No quiero que se vaya, no quiero que se vaya, no quiero que se vaya, no quiero que se vaya.